Se separaron Dolores Barreiro y Matías Camisani. Después de 21 años de matrimonio, una de las parejas más consolidadas del ambiente le puso punto final a la relación. Dolores Barreiro y Matías Camisani le pusieron punto final a la relación luego de 21 años de matrimonio, según indicó la revista Hola Argentina. Producto de la relación, tuvieron cinco hijos, Valentino, 18, Salvador, 15, Milo, 12, Suria, 8, Eendra, 3. Desde hace varios meses, la pareja dejó de mostrarse juntos en las redes sociales, por lo que ya habían despertado sospechas desde hace varios días. Meses atrás, Dolores había dicho de su pareja. A nosotros nunca nos costó alimentar la pareja con tantos chicos. No creo que haga falta ser tan creativo. Hay que quererse, nada más. Y elegirse día a día. Después de 21 años de matrimonio, una de las parejas más consolidadas del ambiente le puso punto final a la relación.